El fondo, ah, Esto es lo más importante también. Un fondo de cooperación argentino-venezolano para el, el desarrollo, desarrollo industrial. industrial. Antes teníamos que ir al fondo monetario, a no sé dónde. Ahora somos soberanos en el uso de nuestros recursos. De allí nosotros podemos sacar, ¿no? Yo no sé cuánto, a cuánto estamos pensando en cuánto para este fondo, pero tenemos los recursos para crearlo en el corto plazo, señores... Eh, empresarios de argentina de venezuela para que todos estos proyectos tengan como lo tienen recursos garantizados los dos gobiernos lo garantizamos ¿qué dices presidenta qué puedo decir que está todo muy bien acá estoy leyendo el objeto claramente uh -huh. sí sí sí sí está claro medianas uh -huh. empresas transferencia claro. tecnológica de la aquí para allá de... y de allá para acá hidrocarburos hidrocarburos, combustibles alternativos, Para, fertilizantes. Pero lo, lo, lo distintivo que es como recién señalaba el Canciller, que también se trata de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan normalmente mayor asistencia financiera porque son las que menos posibilidades tienen de acceder a financiamiento. Sí. Y que generan mucho empleo. Las que más, ¿Sí? las que más generan empleo. Alimentación, sí, sí, duda duda. A, autoparte, fíjate. autoparte. Sí. Bueno, se firmó. ¿Eh? Por favor, intercambien, señor canciller, señor Piral. Digo yo, Cristina, ¿no? Me imagino que cuando yo te visite dentro de tres meses, Dios mediante, ya el fondo debe estar operando. <risa>